La historia de la corporación comienza el 25 de febrero de 1922 en el actual Santuario del Señor de Chalma en el Estado de México, pero esta tradición trasciende de muchos años atrás. En el año de 1931, en el actual estado de Querétaro, se peleó una batalla entre españoles e indígenas al costado de un cerro llamado Del Sangre Mal, pelea que duró días sin que hubiese un vencedor evidente. El día en el que la batalla parecía tener un fin positivo para los nativos, muchos españoles comenzaban a huir. En ese momento fue cuando en el cielo apareció la imagen del apóstol Santiago sobre su caballo y a sus espaldas una cruz roja. Los españoles al ver esta gloriosa imagen regresaron al punto de la batalla con todas sus fuerzas recuperadas. lado los indígenas al ver al apóstol en el cielo lo miraron y dijeron él es dios frase que hasta el día de hoy sigue siendo importante en recuerdo de esta hazaña al instante en que esto fue dicho todos se rindieron con la condición de que en esa montaña se colocaría una cruz de piedra misma que se venera cada 15 de septiembre en honor a esa gran batalla que marcó un cambio radical en nuestros antepasados indígenas. Una vez dicho esto, podemos entender por qué cambiamos a nuestros dioses, pero no nuestros rituales. vecinos que <coughs> un año más nos han acompañado para recibir esta santa imagen como es de, de costumbre pues hoy por la situación desde el año pasado lo tuvimos que cancelar pero hoy pues aunque sea sencillo aunque sea muy humilde le vamos a hacer su veneración, porque mucho nos ha obrado, muchos milagros. Mucho nos ha dado la vida. Y a pesar de que nos ha quitado, estamos aquí reunidos. Le agradezco de antemano a cada uno y a sus corazones, sus voluntades, los que han apoyado con un poco o mucho para que este día se realice un poco cambiadito a lo que estamos haciendo cada año, ya que hoy lo recibimos desde hoy y aquí va a estar todo el día y mañana todo el día y el lunes nos vamos a dejarlo, pues aquí está la santa imagen para que la veneremos, para que le demos gracias de lo que nos ha dado, de la vida, especialmente la vida la salud yo en lo particular le agradezco mucho el don de la vida porque aquí estoy otra vez delante de ustedes y delante de él para darle gracias y no tengo con qué más que con este esfuerzo este trabajo que hacemos cada año compadritos de darle las Amén. gracias al santo niño a Dios pues ahorita vamos a pedirle va a ser la entrada a la otra imagen para que después que entre la imagen, <coughs> hagan a favor los compadritos de las, de las cuelgas, de ponerle sus, sus rosarios a los, a los santitos, para que ya estén a gusto con nosotros. Le agradezco a cada uno su presencia, ahorita va a ser entrada la imagen del señor del veneno. En esos mismos años, se consideraban a los indígenas herejes, por adorar a otros dioses y no a la religión católica, sin embargo, Hubo un grupo de frailes que dijeron que no se nos podía considerar como herejes ya que aún no conocíamos dicha religión. Nos han dicho en nuestras clases de historia algo llamado colonización o colonización religiosa, que constaba en convencer de diferentes maneras a los nativos de adoptar la religión española. Dicha colonización fue iniciada por los mismos frailes franciscanos quienes tuvieron gran influencia en nuestra nueva forma de rendir tributo. Los frailes franciscanos fueron quienes nos ayudaron a mantener nuestras tradiciones y fueron ellos quienes al ver nuestros rituales nos ayudaron a mejorarlos. Y es aquí donde cambia la parte azteca por la de conquista. Los rituales eran bailes, ceremonias y cantos que se llevaban a cabo con instrumentos similares a flautillas, sonajas, tambores, guitarras. Hechas con el caparazón de armadillo, estos rituales se vieron renovados con mandolinas españolas, guitarras de concha de guaje y cascabeles, huesos de fraile como ahora se le conoce. Los indígenas, al ver el apoyo y enseñanza de los frailes, decidieron honrarlos de otra manera. Fue entonces cuando los atuendos se modificaron a una semejanza de sus hábitos y se volvieron de manta portando una camisa de manga larga, una naguilla, es como una falda larga una capa que cubre desde el abdomen hacia la parte de atrás hasta llegar a los tobillos incluyendo el penacho prehispánico y los guaraches <risa> Ave María Santísima del Refugio Gracias a Dios concedido Ave María Santísima del Refugio Gracias a Dios concedido Ave María Amabilísima del Refugio Gracias a Dios concedido Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar En los cielos y en la tierra y en todo lugar En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Por permitir llegar a los compadritos con bien de este viaje un poquito largo pero yo creo que de todo corazón han traído la imagen de nuestro Padre Señor del Veneno y a presentar esta ofrenda a nuestras imágenes fruto de, del trabajo de, de nosotros de, de allá de la zona oriente del Estado de México para presentarla en este día tan especial donde pues nos reunimos para dar gracias de tantas cosas buenas y malas que hemos vivido a lo largo de este año ya que el año pasado no estuvimos en esta festividad presentes, pero este año, pues, Dios mediante aquí nos volvemos a postrar en este oratorio de la Corporación de Concheros del señor Mario Cruz Juárez, donde venimos presentando nuestra ofrenda, con madrita Isabel, compadrito Carlos, de todo corazón el Estado de México se hace presente en esta su festividad. Él es Dios, compadritos. Él es Dios. Pues es Dios, compadritos. Él es Dios. Este, pues dando la bienvenida a las comadritas, compadritos que vienen de Iztapaluca y a las santas imágenes. Pues compadritos, eh, sin más, les doy las más infinitas gracias por haber llegado ya con bien. Y le pedimos a Dios que multiplique lo que le, a ustedes le ofrecen a Él. No a mí ni a nadie, sino las flores. Todo esto es para Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo el año nos ha dado un poquito, todo el año nos ha, ha sostenido en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que, que ya estamos viviendo tan, tan feos. Y pues Él es el que nos ha de dar licencia de que de hoy en adelante todos salgamos con bien. Y pues como les decía compadritos, les pido de favor que, entre los compadritos compañeros de la corporación, vamos a, a tratar de atender a las personas. El traje de conchero evolucionó hasta llegar a la tela metálica con fleco de pluma de gallina que se ocupa ahora. Esto es un poco de la historia anterior a la línea temporal como corporación, volviendo al inicio, en 1922 fue cuando se fundó lo que se conoce como la Corporación de Concheros de México, en donde estuvieron los fundadores Teodoro Barrera, Julián Barrera, Vicente Márquez y Felipe Hernández, quienes al notar una decadencia en la tradición decidieron estructurar de nuevo la danza y fue ahí donde la fundaron en el Santuario del Señor de Chalma en el Estado de México, y de ahí hacia adelante donde decidieron comenzar como compañeros ya que nadie tendría una jerarquía superior a los demás. Su organización fue tan buena que Felipe Hernández, a pesar de no ser un danzante como tal, se encargó de la tesorería de la corporación, con la cual posteriormente se ayudó a muchas personas. Con el paso de los años, los fundadores fueron falleciendo, dejando al último a Felipe Hernández. Es aquí donde la historia se torna interesante, ya que al morir Juan Teodoro Barrera, este último tenía dos hijos, Carlos y Manuel, quienes por orientación de su abuela decidieron continuar con el legado de su padre y tíos. Es así como dos niños iniciaron y aprendieron sobre la corporación. En 1934 fue cuando decidieron salir y buscar más territorio. Es por ello que en el año de 1935 la Corporación de Concheros de México del señor Felipe Hernández llega a conquistar el pueblo de Mischiaguala de Juárez Hidalgo, formando así un grupo de concheros encabezados por el señor Manuel Cruz y el señor Asencio Monroy, los cuales reciben la instrucción de las formas de la danza de concheros de parte del señor Felipe Hernández Bárcenas y así se integran a las filas de la Corporación de Concheros de México Sociedades Unidas, cumpliendo 99 años de esta hermosa tradición. ha dado licencia de amanecer en unidad de cuerpo y alma tus pues, padritos vamos a iniciar la santa obligación de este santo día vamos a, a pedirle a Dios que nos dé la licencia de acompañarlo, de cantarle alabarle en este santo día con el canto, la flor y la danza pidiéndole al Señor gracias por 99 esta gran corporación de concheros de México, Sociedades Unidas, el señor Felipe Hernández. ¡El adiós! Y asimismo sí la implantación del arbolito en esta comunidad, este pueblo de Misquiaguala. aquí el encargo que le dejaron al señor Mario Cruz Juárez ¡El adiós! y a todos aquellos señores que trabajaron con él, que ya de ellos no queda. Ahora quedamos nosotros y pues ahí vamos siguiendo sus pasos, bien o mal, pero cumpliendo con, con los santos compromisos. Compadritos, pues, pues vamos a encomendar la palabra para que el día de hoy trabajemos. Ya We're